hola qué tal bienvenidos a un nuevo video, chicos pues ha caído una nueva actualización al juego y miren nada más qué recompensas vamos a estar recibiendo por haber ingresado al juego cada día esto es algo que probablemente ya hayan visto algunos de ustedes en la versión beta esta versión del fifa que muchos creen que es el fifa móvil chino pero en realidad únicamente es una versión beta del juego Está en esta versión beta donde los desarrolladores hacen las pruebas del nuevo contenido que va a salir en el juego y por fin ya tenemos estas recompensas diarias que habíamos visto en esta versión beta Así que si ustedes eran de los que ingresaban al juego diario para realizar las actividades diarias y así obtener recompensas Bueno pues ahora aún más hay que ingresar al juego diario Ya que por cada día que estemos iniciando sesión en el juego vamos a tener estas recompensas Por el primer día vamos a obtener a un jugador oro básico de GRL 70 o más Por el segundo día obtenemos un jugador élite con GRL 80 o más al tercer día vamos a obtener 75.000 monedas, por el cuarto día vamos a obtener 10.000 puntos de experiencia, al quinto día vamos a recibir 25 refuerzos de habilidad, por el sexto día vamos a recibir 100.000 monedas, al séptimo día obtenemos 15.000 puntos de experiencia y por el octavo día vamos a recibir un jugador élite de GRL 80 o más, son recompensas que no nos vienen nada mal y las vamos a poder obtener únicamente por estar ingresando al juego.